Claro. créeme que sí hay que hacer algo gente señor vamos a pasar a otro tema para ablandarle un poco lo que es la sangre como dicen el productor de música urbana tontón 80 le responde al cro vamos a ver a los foques. yo estoy viendo la entrevista estoy viendo la entrevista oye primeramente él está hablando pides habladoría ahí está hablando él yo hablo de verdad yo no estoy hablando de mírame. Yo no lo conocía a él por Paramba nada. Cuando los pepe estaban pegados, Paramba ni existía en el movimiento. Nadie conocía Paramba ni nada. Ahí él está hablando disparate. Y el dúo era Doble T y el Crow. ¿Por qué? Si él me llevaba a la maldita fiesta y tenía que amanecer en un hotel, ¿por qué él no amanecía con Doble T, que es su equipo de trabajo, y yo, y, y yo en una habitación aparte? No. Él amanecía conmigo era en la habitación y donde está amanecía en otra habitación. ¿Por qué? El DJ de todo el mundo en otra habitación. Y nada más él y yo y está hablando de disparate. Deje de hablar de disparate que usted tiene que hablar la verdad. ¿eh? Declárese ya que yo no ando equivocando el sonido. El sonido ya está. Mejor sonido que estoy dando yo a ti. Otro loco. <risa> Otro loco. Otro más, ¿dónde es que están saliendo? ¿De dónde es que loco, están? saliendo? Otro loco, ese señor. Ay, Dios mío. Dormían en la misma cama que se de Entonces, el otro es más loco todavía, ¿Todavía? que no agarra y le rompe un pie a Porque mientras él me esté hablando de eso a mí le estoy yo dando golpes. Entonces, esos son, mira, esos son los artistas de aquí. Las celebridades de aquí. Son los artistas. Diga algo, usted que con, son amigo de esa gente. <risa> o no que de callado. <risa> claro. Porque son, ahora este besa No suena ni en su casa este señor. Entonces ahora está besando con hombres. Eh, no, no, no, no No estoy en contra de los homosexuales, para que no digan. Sí. Qué porque? bajeza, ¿eh? O sea, lo que abordamos ahorita. Buscando sonidos. Sonido. con cosas negativas, ¿eh, Camila? Así es. Pero caramba, cae ahí. Tú como hombre y con hijos. Y que pesa otro hombre. Tú me entiendes, o sea, para que, para sonar, para que digan que tú sí, que tú estás en el medio. Para que hablen de él. Eso es lo que quería y está. Pero que suenen con música, eso es lo que yo digo. U usted es duro. Demuéstralo. Si usted es duro, haga su trabajo. Con lo que usted empezó. Su cepillo, eh, ¿Cómo se llama? El el, no, el otro. Doble Ah. <risa> bueno ay que loquera, queda eh, Dios mío y eh. son los artistas de ustedes <risa> ¿Eh? eso es increíble hasta donde llega la gente pues, Pay de View para querer sonar de nuevo Entonces ¿eh, debe existir algo por ejemplo como espectáculo público hay que controle esa gente, mi hermano? La, es que las redes no las pueden controlar. Eso es un problema. Es por redes que yo hacen su toyo. Sí. ¿Sí ni las redes no la puede controlar nadie. Pero el que sigue, yo no sigo ninguno, son locos. Que no de música. Ahora ese va a ser el tema. Ahora lo fue que va a durar una semana con ese tema. De ese muchacho Entonces, con el cro. Tú verás. Y ve a hombre. <risa> <risa> un dembow ahorita de saquecheri. <risa> <risa> lo eh, eh, eh. <risa> Te di la idea, Cherry. Besando a los hombres. me dé lo que hay. Para allá lo tienen controlado Sí. <risa> y continuando, y es.